que anotó la carrera de la ventaja para el conjunto de los Tigres del Licey finalmente darle la victoria. En los primeros turnos, Jurikson, te vimos un poco ansioso, quizás haciendo su a los primeros lanzamientos. ¿Qué te otorgó la confianza después? Ah, no, en los lo primeros turnos le di muy bien a la pelota, pero no tenía suerte, por eso, o sea, la pelota hay que, hay que pelear hasta la final. ¿Qué ves de diferente cuando los Tigres del Licey se enfrentan a las águilas ibaeñas y sobre todo en donde prácticamente siempre es a casa llena ¿Eso les da un poquito más de motivación o presión a los jugadores del licey Ah, no sé la presión, pero nos da energía tú sabes. A, a mí a mí personalmente me encanta cuando, cuando hay mucha gente Un poquito de presión, pero eso me gusta Y en el caso de la actuación de Chris Narveson lanzó muy bien ¿Cómo califica la actuación del picheo en general también del, del relevo? Ah, del, del picheo fue, fue muy bien especialmente el abridor Neverson tiró muy bien el partido anterior también tiró, tiró muy bien y en el asunto de cuando te vas cuando te quedas eso sigue igual ah, vamos a ver vamos a ver gracias y felicidades estuvimos conversando con Jurickson profile quien anotó la carrera de la ventaja para la victoria de los Tigres del Licey frente a las Águilas Ibaeñas, dos carreras por uno